Movimiento, porque detenerme no es una opción. Energía, lo que me ayuda a seguir adelante cada día. Impulso, para alcanzar mis metas. Cada día es un reto para mí. Por eso, Residencial Senda es perfecta para los que buscamos más que un espacio, los que nos aventuramos a tener una buena calidad de vida. Salir a correr, Llegar temprano al trabajo y regresar a casa tras un día largo será más cómodo y emocionante viviendo en una residencial cerca a todo lo que necesito. Una residencial especialmente diseñada para los jóvenes que nunca se detienen. Apuesta por Senda, apuesta por ti. <risa>